Gracias, Amado. Y gracias a toda la gente que nos sigue. Estoy buscando aquí una imagen que quiero compartir con la gente, ¿verdad? Eh, permítanme un segundito, para que ustedes vean eh, a veces los contextos en lo que suceden los acontecimientos y lo importante de poder analizarlo precisamente en esos contextos. Un ayer. <risa> Para que ustedes vean lo que es la cuestión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Estoy buscando aquí. Vamos a ver. Uh, submandé algo al WhatsApp. De Uchilora. Para que la gente vea. Porque a veces no se refiere a las cosas. En, aquí. Lo tienen, muchachos. Miren, miren eso. Miren lo que hace Uchilora ahí con con esa imagen, que es una imagen totalmente burlona. Ahí está Wilson Camacho, Jenny Berenice y la procuradora Miran Germán eh, cantando un biancico, ábreme la puerta. Eh, eso, para el que no lo entiende, lo que hace referencia es a los allanamientos en hora de madrugada. ¿Están entendiendo la maldad que hay en eso? No por si la persona que sea allanada es inocente o es culpable, no, eso no tiene nada que ver, porque eso se demuestra después. Es como desde, las, desde los medios de comunicación se promueve el odio contra las personas. La venganza, porque oiganme, me pueden sentar a Uchi ahí, y donde quiera, y eso es venganza. Eso no es justicia. Tú celebrar que a una gente lo allanen en hora de la madrugada, eso no es justicia. No por la persona que sea culpable. Porque vamos a poner las cosas claras. No por la persona. Si la persona es culpable, ¿verdad? Y ha cometido sus... Ojalá que lo allanen. Eh, no, a la, no a la una, a la cuatro. Pero, ¿y la familia? ¿Y los hijos? Por ejemplo, a veces con un niño chiquito. Y se te tiran con 200 policías. Y tú con un niño chiquito asustado. Pero claro, a Uchi no le importa eso. Y ojalá te toque algún día. Sí, porque si sí, no, no, no, no, claro. No ¿Sabe no por qué? Decir, por, porque, porque él, yo eso se lo permito a una gente común y corriente <ríe> que no tenga conocimiento. Para gente formada, mucho más en los medios de comunicación, tú no puedes promover eso. Porque eso es una asquerosidad que habla muy mal de él como comunicador. ¿Y por qué yo presento eso a él en ese tono de burla? Por esa imagen que acabo de enviar ahí. Para que ustedes vean, vamos a hacer una comparación porque en este país hay que tumbar todos esos santos. Miren eso. ¿Qué hace él sentado con Bengochea, el, el estratega político de Luis Abinader, del PRM? ¿Entienden ahora qué haces tú? Yo no, me, yo no me juntaría con él. Si yo soy tan duro criticando, yo no me juntaría. Por eso yo le digo a la gente, yo no recibo, no recibo nada de nadie. ¿Por qué? Porque te lo sacan en cara después y te vinculan. Y la gente tiene que ser coherente. Coherente. Sentado ahí con. con sentado ahí con, con Milagro Ortiz Bosch y con el estratega. Con Milagro no había problema, pero con el estratega político, como que las cosas a veces, como que la forma hay que guardarla. Y entonces, miren cómo él se burla, porque él no entiende que el derecho penal solamente debe afectar a la persona. A la persona, porque la, la responsabilidad penal es individual. Pero cuando tú allanas una casa, a la una de la mañana, tú no solamente afectas a esa persona, sino que afectas a todo su entorno familiar, incluyendo a los vecinos. Y es un acto asqueroso que un comunicador se burle de eso. Es un acto que yo lo critico, no defendiendo a nadie. Porque aquí hay gente que cree como que uno viene a inventar. No defendiendo a nadie es que si a un día, si un día algún fiscal se le ocurre ir contra usted a la una de la mañana con una orden de un juez que están, los jueces emiten órdenes de arresto aquí como, como Pedro por su casa, entonces le van a hacer eso. Como le hicieron a Evo Morales en Bolivia, como le hicieron a Nelson Mandela, como le hicieron a Lula Basilva que va a romper, en la... ojalá que diga que sí. Atención Lula da Silva, te pido por favor, vea las elecciones, porque es una decisión de él, para que, para que barras y lo celebremos. Ustedes vean lo que es la historia. Aquí hay gente que, que opina de todo y, y, y, y, y no le dedican media hora del, del mes a leer por lo menos un, un, un artículo. La gente hay que pone en su puesto. Y entonces, eso, eso es algo que hay que controlar. Los medios de comunicación, señores, hay que controlarlo. Yo anoche hice un capture de una imagen muy interesante que la voy a compartir con ustedes ahora. Eh, no conozco la persona realmente que lo, que lo hizo, pero sí me pareció muy interesante lo que dijo. Voy a, a, a colocar esto aquí. Lo voy a mandar a, a, la, a la tablet para que la gente lo vea. Mucha gente no me va a entender ahora Y mucha gente se monta en el tren De que uno está defendiendo a los corruptos Lo que pasa es que la historia Ha, ha, ha reflejado otras cosas Miren eso, dice Paola Esther. Me man, te manda a preguntar ¿Cómo le hizo Jean Alain a Temo y a Y a eso, Rondón? Eso fue una asquerosidad Y tú te vas a montar en ese tren Por ejemplo, a esa persona que escribió Tú te vas a montar en el tren Por ejemplo, usted está de acuerdo con que Nina Áñez Esté presa en Bolivia ...que fue lo mismo que ella le hizo a Evo... ...entonces vamos a pagarnos con la misma moneda... ...¿sabe cómo se llama eso? Esa persona que te escribió, dile... ...¿sabe, cómo, sabe a qué época pertenece eso? ¿A esa ¿Qué ¿A A La venganza privada... ...pero dime a qué época... ...una época primitiva... ...la primera expresión del derecho... ...la venganza privada... ...donde tú me haces... ...y yo te hago... ...y luego la ley del talión... Y así sucesivamente. Eso es parte. Eso que usted está promoviendo, amigo televidente, que escribió ahí, pues tú de ese nombre. No, de ese nombre, comentario. la gente... Para que sea responsable, vamos a hacer el debate responsable, cara a cara, tú a tú. ¿Verdad? Qué bueno. Váyase para allá atrás, para, para la época primitiva. Del derecho, la venganza privada. Tú me das, yo te doy. Y que... Coño, argumenten ¿Tú, tú no debiste de leer esa vaina porque eso es lo que eso es lo que dice esa persona que escribió ahí no, que no tiene no, la más mínima idea no ella tiene, eh, tiene no la tiene, la tiene porque, no. mira por qué no la estoy mandando para la no, época no, primitiva no pues dígale que yo le estoy diciendo ya que se fue para la época no, primitiva ese no es el oye, derecho me, es que tú debes entenderlo en el contexto que tú estás planteándolo y en la fórmula mira hay una, pero, una política de persecución que se implementa desde el estado y no hay otra cuando se trata de estos casos que no sea el allanamiento a partir de las seis de la mañana incluso se establece por eso que tú dices se establece que entre las 5 y media a seis de la mañana a menos que haya un peligro por parte del investigador entrar entrarán de cuento mire dejémoslo de entrar de cuento, antes mira esa gente, cualquier gente, tú lo citas a la Procuraduría y lo dejas preso ya si tú quieres sí, Y todito 20, van a ir 24, Por vale. ejemplo, eh, fulano de tal, venga aquí a la Procuraduría, lo estamos esperando ¿Cuánta gente, por ejemplo, no le dice, mira, tenemos una orden de arresto en cuenta tuya, preséntate si tú quieres para no, para, no hacerte, para no hacerte un show Lo que pasa es que el dominicano, igual que el latinoamericano se deja llevar de lo primero que ve un titular y acabo de compartir esto. Miren este, esto que envié aunque no sé quién es esa persona, pero me gustó lo que, lo que estableció ahí. Para que ustedes vean en, en el WhatsApp. Dice Paola Ester, se ha vuelto práctica común, lo envié muchachos, de los medios locales en los últimos meses usar peores fotos de las personas involucradas en la noticia como Clickbait. ¿Hasta dónde llegará el, el irrespeto, la falta de humanidad, la gana de monetizar en base a la humillación? Miren eso, qué interesante. Para que la gente vaya viendo cómo es que no estamos manejando en el país y nadie le pone un freno a eso. Claro, eso es hasta que no le toque a usted. Cuando le toque a usted, entonces usted va a gritar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? A mí no me ha tocado, pero yo soy un defensor del derecho. Y mandé esta última imagen de Sofía Jiménez Bogar en Twitter, para que la gente vea. Dice, las acusaciones del Ministerio Público no deben colocarse en titulares... Con una redacción que la hacen parecer hechos incontrovertibles Miren eso ahí ¿Qué me importa a mí quién es esa persona? No sé Pero lo que está diciendo es verdad Aquí se publican cosas como afirmaciones categóricas Verdades teóricas que se crean Y que la gente lo primero que ve es un titular Por ejemplo cuando dicen Francis Rodríguez eh, malversó 100 millones de pesos ¿Cómo que lo malversó? Y eso está demostrado en un juicio, entonces no se puede publicar como una afirmación categórica Lo que yo estoy hablando es de un derecho puro, de un manejo correcto de la sociedad Y de los medios de comunicación, tenemos que controlar los medios de comunicación Porque al final, el día que a alguien quieran hacerle y destruirle su moral Lo van a hacer a través de los medios de comunicación que siempre están al servicio del poder señores No se dejen engañar la mayoría de medios de comunicación están al servicio del poder. ¡Siempre! ¿Mm? Están al servicio del poder. Y, se, y dicen lo que quieren los ricos. A excepción de aquí, que por lo menos a mí no me mandan a callar, ni me preguntan qué te quieres tú hablar, ni nada. Y, y eso hay que felicitarlo aquí en Telenor. A mí nadie me dice. Yo creo que los ellos ni se enteran de lo que yo hablo. Ni nunca me han llamado para nada. Y eso yo lo destaco. Por el día que me digan, me lo digan, lo denuncio aquí y me voy. Yo soy. Que eso no va a pasar. ¿Mm? Un, el día que me digan, usted un no puede hablar de este tema. No, pues está bien, lo digo y me voy. Ha sido así. Por eso no va a pasar porque aquí nunca, esto es una empresa muy democrática. Nunca, desde el inicio, y ya tengo unos añitos, he recibido una indicación nunca, de qué hablar y qué no hablar. Nunca, y eso, que, y eso hay que destacarlo, por lo menos de esta empresa. Y entonces, señores, con eso finalizo. Si seguimos como vamos, utilizando los medios de comunicación eh, para dañar imagen, para golpear. Vamos a terminar muy mal, porque el día que le toque a una gente, incluso gente honesta, que, lo, que lo, lo tiran en los medios de comunicación y quedan manchados para el resto de su vida, eso no es una bien. sociedad que va bien. Eso no es una sociedad que va bien. Y luego, luego, veremos los resultados. bien